Cuando recargas en récord siempre estás conectado. Recarga nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minutos. El número 5, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 8, tercera balota. Número 2, cuarta balota. 5, 6, 8, 2.